Hola a todos, bienvenidos a este primer video tutorial en el cual yo les voy a ir explicando cada uno de los ejemplos que está en el material del, del curso. Primero vamos a ver en el material, el primer ejemplo está, ya les digo dónde, que es HTML. Entonces aquí explica un poco sobre qué es el HTML. En qué consiste, cuáles son sus características, las versiones como tal del HTML y vamos a hacer este primer ejemplo, que aquí nos, nos explica de que um, podemos utilizar varios editores para programar en HTML, puede ser Notepad, WordPad, Blog de Notas, Microsoft Word o TextEdit para Mac yo ahorita voy a utilizar lo que es el, el blog de notas y vamos a hacer ese ejercicio que está ahí que le vamos a poner el nombre prueba, vamos a realizarlo, entonces primero abrimos, le ponemos doc doctype, html, cerramos, abrimos la etiqueta HTML, como sabemos que es una etiqueta de apertura, porque aquí no tiene la, la pleca, la contrapleca. Ahora abrimos el HEAD. En el HEAD, acuérdense que solo va información correspondiente a información para el navegador, el título de la pestaña. Ya vamos a ver este título donde aparece va información sobre las palabras claves para que el navegador pueda, digamos, si se hace una búsqueda en Google, que el, las palabras claves son las que se utilizan para las búsquedas y que puedan encontrar nuestra página. Así que las palabras claves definanlas bien para que la persona que encuentre el sitio sea el sitio que anda buscando. Bueno, aquí cerramos HEAD ya saben cómo cerrar las etiquetas ahora vamos a utilizar el body vamos a ver body cerramos body ahora aquí vamos a escribirle un título, el título lo vamos a escribir con un h1 le vamos a poner mi primer título y cerramos la etiqueta ahora vamos a hacer un párrafo y le vamos a poner mi primer párrafo, Pongámosle mi primer párrafo en HTML y cerramos la etiqueta PEM. ahora cerramos la etiqueta body cerramos nuestra etiqueta html para terminar esta pequeña página web ahora le damos archivo guardar y yo la voy a guardar en una carpeta que tengo por aquí una carpeta del curso acuérdense de crear una carpeta especial en la cual van a estar guardando todos, todos sus proyectos ya que para realizar lo que es Insertar imágenes, videos y audios necesitan meter todo en una misma carpeta. Ahora le vamos a dar nombre prueba. Ay, yo tengo otra prueba. Bueno, pongámosle prueba2.html. Esto es muy importante que pongan esto. .html, porque así le decimos que tiene una extensión, un tipo de archivo de .html. Si no hacemos esto entonces se va a guardar como un documento de texto y eso no lo queremos hacer ya que necesitamos estar trabajando como un archivo html lo guardamos nos vamos a la carpeta vamos a ver aquí está html aquí tenemos prueba si ustedes se fijan en esta parte de acá el tipo de archivo Perdón, el tipo de archivo HTML, ahora le damos clic derecho, abrir con y le damos Google Chrome. Aquí, si ustedes se fijan, aquí dice título de la página, este es el título que definimos en el title, este es el título que definimos en H1 y este es el párrafo. Si bien esto es algo muy sencillo no es complicado, solo es de que se aprendan, que estudian las etiquetas, cómo se utilizan, su funcionalidad y van a aprender muy bien a realizar sus propios proyectos en HTML otra cosa que les quiero explicar es esta herramienta como tal si ustedes se fijan, esto no es un blog de notas, no es WordPad, ninguno de esos esta herramienta la proporciona W3 School que aquí la tengo yo si ustedes se fijan aquí está la herramienta otra cosa muy importante que se me, ol se me olvidó decirles acá en, en esto es la jerarquía de cada una de las etiquetas si ustedes se fijan así es más fácil darse cuenta qué etiqueta les falta por cerrar y qué etiqueta les falta por abrir realicen siempre esta, esta sangría que está aquí para que no se confundan y trabajen ordenadamente ustedes se fijan aquí también tiene la misma metodología para realizar el código y lo que me gusta de esta página es que aquí también en, inmediatamente en la misma ventana nos proporciona lo que es este ya como se ve la página digamos aquí eliminemos esta parte de aquí este es mi primer título dejémoslo así y le doy correr miren que automáticamente él cambia entonces aquí puedo ir trabajando en esta parte de acá y aquí me va mostrando cómo va mi código lo único malo que para esta herramienta se necesita internet entonces si no tienen internet utilicen el blog de notas porque también es una herramienta muy útil y si tienen internet y desean utilizar esta otra no hay ningún problema la pueden utilizar tiene la misma funcionalidad y hacen lo mismo lo único que acá no pueden ir guardando cada uno de sus proyectos mientras que en el blog de notas sí, así es que ahí queda de criterio de cada quien, cual quieren utilizar y este es el primer video tutorial del curso Introducción a la Programación en HTML espero seguir con ustedes en todo el resto del curso